Una vez hemos finalizado la pieza, tenemos la opción de exportarla en estos tipos de archivos, como puede ser STL o SVG. Y también tenemos YAR, donde podemos crear, entre otras cosas, un GIF. Le vamos a guardar aquí tenemos, como ya tenía el mismo archivo descargado Pues en este caso me ha puesto un 2 Voy a la carpeta Y lo vamos a abrir Ahí tenemos nuestro live